En esta ocasión le venimos a traer un, eh, un, una reseña sobre un libro que viene a continuar lo que nosotros que hemos querido hacer, que es leer un poco de lo que es la ciencia ficción colombiana. Así es, en esta ocasión les traemos el libro Barranquilla 2132 de José Antonio Osorio Lizarazo. Y este es un libro bastante antiguo en lo que es la, en la literatura en Colombia. Este fue escrito en, originalmente en 1932, o sea, más o menos 200 años antes del acontecimiento de los hechos en el libro. Bueno, el libro eh, lo pondré dos momentos, no sé, por acá, por algún lado. Ya lo verán. Consta, es muy, muy cortico, consta de unas 130 páginas. Eh, se puede conseguir por la editorial independiente Laguna Libros. Eh, ya, si queden, lo pueden buscar, los pondremos el link más tarde. Sí, es, eh, de hecho, esta editorial es una editorial independiente, pequeñita, que viene editando, tiene varias, varias ediciones de este autor y también de lo que es ciencia ficción colombiana. Lo hace, pues, caso un caso, pateando un rara avis en Colombia. Bueno, y lo que nosotros queríamos hacer con este libro, lo que nos llamó la atención de él, fue por supuesto la antigüedad de este libro, ¿no? un libro publicado en 1932, fue muy curioso ver cómo la gente de ese entonces, y más bien la, eh, el medio colombiano, el autor colombiano que, lo que produjo este libro, cómo él pensaba que era el futuro y cómo era su idea de lo que sería la ciencia ficción. Así es, es un libro que eh, se atrevió en su época, sabemos que, que Colombia pues. Eh, es un país que no ha entrado del todo en la modernidad, pero él a pesar de todo intentó hacerse un dibujo de lo que sería el futuro, eh, lo que lo convierte eh, al autor y a esta obra en una, en una obra de referencia en lo que la ciencia ficción colombiana tampoco es muy abundante, digamos, hasta hoy en día. El libro lo trata sobre Francisco Rogers, un, un médico del siglo XX del cual Descubre o eh, sintetiza un suero que le permite entrar en coma estado suspendido hasta el año 2132 en el que ocurre una catástrofe, un edificio colapsa y pues eh, revela el lugar donde este médico eh, se encuentra. El primer contacto es con un médico que eh, sigue las instrucciones para revivirlo y con unos periodistas que finalmente se dan su contacto con el resto del mundo que van a empezar a describir lo, lo que son los cambios en la sociedad, cómo fue avanzando o involucionando en algunos casos desde el punto de vista del autor. Porque esto es lo más interesante, de ver cómo para una persona del siglo XX cómo cambia todo como el idioma cambia, como la forma de hablar con las personas, como la forma de incluso alimentarse se ve de una forma totalmente distinta y es un, una forma de ver como el shock cultural y el shock emocional entre dos épocas muy distintas. Uno de los aspectos claves es precisamente esos contrastes entre lo que sería la época de 1962 y el futuro, esos cambios sociales, esos cambios donde la mujer eh, prácticamente adquiere una igualdad con el hombre pero eso el autor no lo ve como algo positivo, de hecho lo ve algo prácticamente como en contra de todo el romanticismo en contra de todo lo que sería el pirteo, todo, eh, todo este aspecto eh, alrededor de lo que sería eh, el alquil pareja eh, hay otros aspectos también eh, interesantes de lo que sería la trama eh, como la soledad me parece que él hace mucho eh, énfasis en la soledad que a futuro prácticamente vamos a quedar como aislados cuando él empieza a escribir la, la tecnología, como las, ta, las tablets y otras cosas, eh, me parece que logra arañar un poco lo que sería la realidad actual y podría pues, eh, afectarse en, en el futuro eh, a mediano plazo. Sí, y es interesante ver esto porque eh, mucho de lo que hemos leído, por ejemplo, ni siquiera Asimov, aunque Asimov profetizó muchas cosas que hoy en día eh, se han cumplido, no logró entrever algo como el Internet, por ejemplo o no de una forma completamente acertada. Y este autor tiene una versión al menos que, ubicada solo para el periodismo, en el que las fotos y las noticias se pueden publicar eh, unos minutos luego de, de haber sido escritas, eh, en algo muy parecido a lo que sería una red interna o una web, que sería pues, el Internet. Entonces es muy curioso ver cómo este autor colombiano eh, en el, eh, logra entrever un poco lo que sería pues, la tecnología futura. Algo lo que a mí me parece que la acertó de lleno es el hecho que eh, cómo consumimos la información hoy en día y prácticamente leemos, desechamos, leemos y desechamos. Eh, él en el libro los, lo hizo muy explícito: como que salía un, un nuevo rotativo de, de, de noticias, la gente leía y continuaba como si nada. Algo que está pasando hoy en día, ni siquiera es 2132, sino hoy en 2018. Por ejemplo, la noticia del descubrimiento y la resucitación de Rogers. En otra época hubiera causado un gran revuelo, pero en ese, en ese futuro distante todo le convirtió en una noticia más del momento y desapareció luego de un tiempo. La gente pierde el interés inmediatamente. los que también dentro de lo que serían otros aciertos de, en la predicción que hace Osorio serían los trasplantes. Que él logra, de hecho hay un momento donde a él los llaman como era médico, el médico del futuro también los llama a él, a Rogers y le demuestra lo que sería un procedimiento de trasplante de órganos lo que pues, en esa época donde pues, vivía el autor eh, todavía no era algo común y las tablets, me parece que acierta cuando, eh, pues obviamente no son las tablets que conocemos hoy en día pero es algo muy cercano a una idea él tenía que, se iba a tener un, una especie de ordenador o controlador en nuestras propias manos bueno, le quiero que la historia en sí, el autor eh, crea una trama en el que en el que Rogers, junto con unos de sus amigos periodistas, van a investigar lo que vienen siendo unas catástrofes que suceden a lo largo de todo el globo. Una de ellas fue la que causó el derrumbamiento del edificio donde estaba Rogers. Van a ir investigando y en el proceso Rogers va conociendo, pues, va haciendo eh, la cultura y el diario vivir del futuro. Eh, la historia se va desarrollando, llega... digamos que el nudo se, desen, se, se desenrolla, el nudo se desenrolla de una manera no muy satisfactoria digamos que en la historia da un salto muy grande lo que sería el, el punto de desenlace que por lo menos a mí no me gustó mucho y continúa hacia lo que sea ya sería el final de la historia donde finalmente Rogers pues eh, concluye sus eh, cavilaciones sobre lo que sobre, sobre los contrastes entre su época y la época que sería la época actual también en, en el libro sí del... como decía Juan lo que pasa es que el final es demasiado abrupto las cosas se desenlazan de una forma demasiado rápida que tal vez carecen un poco de sentido común pero pues fue una una obra pionera en su momento, fue una forma eh, de a la manera colombiana de entrever el futuro y hacer ciencia ficción hace mucho mucho tiempo y hay que hay que tratar de entender que esta obra fue hecha en ese entonces y por eso tal vez algunas cosas no nos gusten, otras cosas nos gusten más pero en general pues fue una, una buena lectura, me gustó y sí, además digamos que Cumple con ciertos aspectos de lo que es la ciencia ficción Hace un acercamiento a la ciencia ficción dura No es ciencia ficción dura eh, Sin embargo trata de escribir algunas cosas sobre el vacío Sobre el éter Que en esa época pues estaban eh, todavía manejando eh, Hace unas críticas fuertes a la, a la democracia eh, En la que el autor parece no creer mucho O por lo menos Rogers no parece creer mucho eh, Y como lo decía Iván Pues esta obra es una hija de su tiempo Y como tal pues tiene los, pre, los prejuicios de su época, tiene también las esperanzas de su época, los miedos, y todo esto se ve, fue representada en la obra que más que una joya de la ciencia ficción, porque no lo es, digamos, eh, es, un, eh, es una obra arqueológica, por decirlo así, de, de nuestra ciencia ficción colombiana. Es importante para nosotros los colombianos todo lo, que representó, lo que representó una obra de este estilo en su época y en su lugar, en su tiempo. Si bien no es un libro de ciencia ficción, eh, extremadamente bueno si sí hay que verlo como como lo que es como una parte de la historia de la ciencia ficción colombiana en ese, en ese aspecto pues es un libro muy valioso oja oh, ahorita con el puntaje cuánto le dices vos pues como hemos dicho este libro tiene sus partes altas y sus partes bajas eh, y hay que verlo más como lo que es como la parte histórica eh, pero en sí la, la lectura no es mala el punto en contra más fuerte que tiene es ese final tan abrupto y pues el idioma en el que está escrito eh, el libro pues obviamente no es un idioma eh, no es el español actual, tiene algunas semejanzas con el español de ese entonces pero pues en general no es una mala lectura, me gustó, es muy corta, se lee muy rápido en un día yo leí tres estrellas eh, sí también leí tres estrellas lo que haría que pues el doble libro le haya dado en eh, promedio tres estrellas también. Felizmente, por lo mismo, me parece que el desenlace no es muy abrupto. Al final, en cambio, me gustó. O sea, el final del libro, como él termina, me parece que es interesante. Eh, el lenguaje es rimbombante, pero tiene acercamientos hacia la ciencia y me parecen muy acertados. Eh, también teniendo en cuenta que pues, su época o sea en contexto, me parece que es un libro. Eh, para su época fue bueno y, y hoy en día es, pues, se lee facilito, se lee sencillo, en, en una sentada o, en, o en dos sentadas se puede leer, eh, se disfruta eh, fácilmente y pues además es, es una pieza histórica. Bueno eso es todo por hoy, si les gustó este video denle me gusta, suscríbanse a este canal y denle, y denle click en la campanita para saber siempre que subimos un video. No olviden por favor compartirlo con sus amigos. nomás hasta un próximo doble de libros.